Bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio donde te voy a enseñar por dentro un lanzamiento que convirtió, que facturó 30.000 euros Te voy a enseñar absolutamente todo, las páginas que utilizamos, cuál fue la estrategia para que tú puedas replicarlo pues, para ti o para sí, hacer lanzamientos para otras personas Pero lo primero de todo, bueno lo primero de todo es mi nombre, me llamo Daniel stepper soy el fundador de Sé Quién Quiere Ser Agency, una agencia de lanzamientos y además de la incubadora de lanzamientos. Y ahora sí que sí, te voy a mostrar la calculadora maestra, ¿vale? Antes de pasar a enseñarte todas las páginas. Un poco, estas eran las expectativas. Facturar 25.000 euros con el producto que costaba 3.626 euros, ¿vale? Entonces, para, para lograr esto, pues teníamos que hacer 7 ventas, ¿vale? Si, si multiplicas 7 por 3.626 euros, te dará 25.000 Después tendremos, tenemos un upsell, ¿qué es un upsell? Pues cuando alguien compra algo, pues se le ofrece una cosita más Es como cuando vas al McDonald's, te compras tu, pues, tu hamburguesota y XXL con bacon, queso y todo eso Y te dicen, oye, te interesan unas patatitas más por 50 céntimos pues Eso es un upsell Mal, Estas son un poco las, las expectativas pues Lo que pensábamos que convertiría la página de registro, etc Bajamos para abajo y vamos a ver la realidad, que es lo que nos interesa. ¿Cuántos, cuántos ingresos se generaron, se generaron finalmente? 3.000, 36.546. Por cada clic, es decir, por cada persona que hacía clic en el anuncio, se generaban 5 euros. ¿Pero cómo es esto? ¿Cómo por cada clic son 5 euros? Ahora te lo explico. Tuvimos 7.934 visitas a la, a la página de registro, que te enseñaré ahora más adelante, ¿vale? Es decir, casi 8.000 personas vieron la página de registro. De aquí sacamos 500 leads o 500 potenciales clientes que el, en este caso el experto Juan tenía y a través de la publicidad conseguimos 2.204 clientes. Esto nos da un total de 2.705 personas registradas. ¿Vale? 2.705 personas registradas. Y el costo por cada persona registrada, era de 3 euros. ¿Vale? Por cada persona que se registraba, que nos daba los datos, en la página que te voy a enseñar ahora, era de 3 euros. En total se invirtieron 6.585 euros en publicidad. 6.585. De estas 2.705 personas, asistieron 450. Y finalmente compraron el producto 10. ¿Vale? El producto principal, el producto de 3.600 y pico euros. Pero también se hicieron 6 ventas del producto de 47. Esto nos da unos resultados de... La tasa de conversión de la página de registro, estimábamos un 35%, pues fue un 34%. Lo cual está, está genial. Tasa de asistentes, la media... O sea, en nuestra agencia la media suele estar entre un 15% y un, y un 25%. Tuvimos un 16%, lo cual está genial. La tasa de ventas del producto principal, al ser un producto, bueno, pues que es de bastante valor, fue de 0,37. Y la ganancia por cada lead, es decir, por cada cliente que a nosotros nos costaba 2,99, ese cliente nos retornaba 14 euros. ¿Vale? Estos son cálculos matemáticos, bueno, la calculadora que tendrán los alumnos del incubador de lanzamientos, que si no te has apuntado, ve al enlace que está ahí debajo, que te apuntes que es gratis y que sacamos las plazas en febrero de este año. ¿Vale? Pues está ahí abajo Total, lo más importante 36.546 euros Menos Lo que se invirtió en publicidad Que fueron 6.585 euros Da un total De De 29.960 euros ¿Vale? A esto, bueno, pues tienes que quitarle eh, más o menos los gastos, que son un, un, entre un 30%, pues gastos de herramientas y, y ese tipo de cosas, ¿vale? Y eso son el beneficio. Por eso digo siempre que si ejecutas bien un lanzamiento, es el mejor de los préstamos, no vas a encontrar nada igual. Es decir, no vas. Por mucho que quieras ir ahora al banco y le pidas, no sé, el mejor préstamo, la mejor rentabilidad, si aprendes una habilidad que te haga poder convertir así. Ya tienes todo hecho. Así que ahora sí que sí, suscríbete es lo primero porque te voy a enseñar cada una de las páginas que hicimos y cuál fue la estrategia, cuál fue el paso a paso que seguimos para facturar esos más de 30.000 euros. Ya estamos por aquí y ahora sí que sí, antes de enseñarte todas las páginas en profundidad exactamente cuáles fueron pues, las páginas que utilizamos, las herramientas, lo primero que debes conocer es la estrategia que seguimos. Así que voy a coger la tablet y te voy a enseñar exactamente cuál es la estrategia. Para que así, cuando vayamos viendo las páginas, te vayas situando. Este es un lanzamiento cuanto menos estratégico. Porque, bueno, te voy a revelar un poco la, la estrategia o lo que, que buscábamos, ¿vale? Primero, ¿cómo captábamos clientes? Bueno, pues a través de diferentes formas. Utilizábamos Facebook Ads, que fue pues, la herramienta que mejor nos funcionó. Utilizamos Google Ads. Y también a través de las redes sociales de Juan, ¿vale? Estas eran las formas que teníamos de captar los leads. Ahora bien, y esto es muy potente, ¿qué fue lo que hicimos? Cuando estas personas llegaban, aterrizaban en una landing page, que la veremos a continuación. Y te explicaré además pues, detalles de la landing page, cosas que nos funcionaron muy bien y cosas que no nos funcionaron muy bien. Y lo vas a ver ahora. Cuando la gente se registraba en esta landing page normal, o sea que a priori parece normal, pasaban dos cosas, ¿vale? Aterrizaban en una página de gracias, de confirmación. Recuerda que esta es la página más, más, más importante porque es la única página que tu potencial cliente va a ver siempre. El resto de páginas, bueno, podrá verlas, podrá no verlas, pero esta siempre la va a ver. ¿Y aquí qué fue lo que hicimos? Pues un poco con el objetivo de, con dos objetivos, el primero de ellos... Que fuésemos desde un principio ya estableciendo esa relación de confianza y que diésemos un paso más allá con aquellos que querían darlo con nosotros, ¿vale? Y también con el objetivo, pues, obviamente, de reducir al máximo los costes posibles que estábamos pagando en publicidad, lo que hicimos fue lo siguiente. En esta página de gracias dábamos la oportunidad de... Hacíamos un upsell de 47 euros. ¿Qué te incluía ese upsell? Pues te incluía el libro de Juan, te lo enviaban a casa, además dedicado... Etcétera. Si me preguntases ahora, Dani, ¿lo volverías a hacer esto? No. Creo que las ventas no fueron suficientes como para hacerlo, pero teníamos que probarlo, ¿vale? Estaba esto, es decir, la gente podía comprar a 47 o la gente simplemente le... Bueno, pues le... le hacemos lo de siempre, ¿no? Los tres pasos que ya te he enseñado varias veces y si no, pues por aquí tendrás alguna etiqueta que te llevará a alguno de los vídeos donde te enseño esto de los tres pasos. Y que ahora veremos, ¿vale? Te lo voy a enseñar aquí también, no te preocupes. Entonces, gente aterrizaba en la landing page, se registraban, daban sus datos, su nombre y su email, iban a la página de gracias y ahí se, lo primero que le aparecía, y lo vas a ver ahora, era la oferta de, oye, enhorabuena, ya está confirmada tu entrada, ahora te apetece que te enviemos el libro en físico a casa dedicado, ta, ta, ta, ta. Sí, 47 euros. No, perfecto, tu entrada ya está confirmada y aquí están los tres pasos. Bien, <ríe> fue muy potente porque cuando teníamos ya todos los... Es decir, cuando recopilamos los leads, lo que hicimos fue durante 10 días, ¿vale? Durante 10 días, imagínate esto que son 10 días, les enviamos un correo cada día estratégico donde le invitábamos a... Las clases que hacíamos cada día. Recuerda que es súper importante el hecho de mostrar autoridad, de ganarse la confianza, de activar los gatillos mentales de reciprocidad, autoridad. Que si no sabes lo que son los gatillos mentales, por ahí, ahí arriba tendrás una etiqueta donde te, te explico todo esto de los gatillos mentales. Entonces, lo que hacíamos es email donde le llevábamos a ese directo, ¿vale? Todos los directos eran a la misma hora que el día del taller en vivo. ¿Por qué? Porque así generábamos el hábito de todos los días a las 7 de la tarde. Todos los días a las 7 de la tarde. Y esa persona se podía generar ese hábito en los 7 días. Entonces no le pillaba de sorpresa el taller en vivo, el webinar. Sino que ya, lo, es decir, ya, ya venía con, con, con esos hábitos. Entonces tenemos el email, vídeo en directo. Esto lo hacíamos en Facebook en Facebook. Y en YouTube Hostia, pero ¿y cómo lo...? Joder, y, ¿y las dos a la vez? Y Si utilizamos StreamYard Para realizar esto StreamYard es una plataforma Que te permite emitir... En, además en el LinkedIn También emitíamos Entonces Te, te permite emitir en LinkedIn, en Facebook En YouTube y en Twitch Si quieres a la vez Desde la misma plataforma, entonces, claro Con el objetivo de llegar al máximo número de personas Lo que hacíamos es que emitíamos en todas estas plataformas Y además Por el grupo de Telegram que ahora te enseñaré, también calentábamos a la audiencia. Le aportábamos valor, le invitábamos a estos directos, etcétera, ¿vale? Aquí, una vez que llegaba el día del taller en vivo, ¿vale? Vamos a poner voy a poner aquí webinar, una W de webinar, lo que vendíamos, al ser un producto de alto valor, 3.600 euros, era la llamada, ¿vale? Es decir, que la gente, y te enseñaré la, la página que utilizamos de para que agendasen llamada, etcétera. Fue brutal porque creo que el primer día agendaron como 20 o 30 personas llamadas. Entonces, ofrecíamos o vendíamos la llamada, ¿vale? Con unos closers de ventas, que previamente nos habíamos reunido con ellos y les habíamos explicado un poco sobre el programa. Insisto, este programa no estaba creado. Lo creamos, eh, bueno, Juan en este caso lo creó antes de realizar el, el, el taller en vivo, es decir... Fue ahí como... Mientras creábamos el taller en vivo... Íbamos creando, iba creando el programa... Y, y así... Es decir... No estaba creado... Por eso muchas veces... Y, y no me cansaré de repetirlo... La mejor forma de validar algo... Es vendiéndolo... No hagas como yo... Que me tiré tres meses... Para sacar mi primer programa... Y después no me lo compró nadie... No... Sácalo... Véndelo... Y cuando te lo compren... Ya lo creas... Y además se lo dices... Volviendo a esto... Webinar... Donde... Agendamos la llamada... Esta llamada... Con unos closers, las personas que se encargan de cerrar la llamada ofrecían el programa, ¿vale? Bien, aquí fue, bueno, pues, donde se hizo esa facturación de bueno, aproximadamente unos 30.000 euros. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando cerramos carritos, es decir, cuando se cierran las ventas, lo que hicimos fue a las personas que no entraron, por temas económicos, que era la gran mayoría, se les daba la oportunidad o se les hacía un upsell, un downsell, perdón, de 697 euros. De... Oye, entiendo que no puedas pagar 3.600, no te preocupes, te entiendo, pero no quiero que te quedes fuera. Downsell de 697. Y ahora te enseñaré exactamente pues, todas las páginas y todo lo que nosotros utilizamos. Así que ahora sí que sí, vámonos para el ordenador, que te voy a enseñar todo lo que necesitas saber para que lo puedas incluso replicar si quieres. Para ti, para tus programas o para los programas de alguien, si quieres Aprender esta habilidad. Bien, ya estamos en el ordenador. Lo primero de todo, bueno, aquí están todas las URLs que utilizamos, es un documento que siempre utilizo con los clientes con los que trabajo, es un lío no saberte las URLs o no tenerlas organizadas y aquí está literalmente cada URL con, con lo que corresponde a cada cosa y es lo que vamos a ver, ¿vale? Veremos todas las páginas, además te las he ordenado de forma secuencial para que no te pierdas la pista. ¿Qué fue lo que primero hicimos después de analizar el avatar y ver cuál sería la promesa? Que si todavía no sabes qué es esto del avatar o cuál es la promesa o cómo hacer un webinar, te dejo por ahí un enlace a un vídeo para que lo entiendas. Pero bueno, hicimos un calendario, cada color corresponde a una persona, ¿vale? Está el verde, está el amarillo, está el rojo, está el azul y están las tareas fijadas. Por ejemplo, pues el lunes hay que elaborar la landing page, el martes tienes que preparar... Da, da, da, da. De esta forma, toda persona sabe exactamente qué es lo que tienes que que hacer, lo que tiene que hacer y cuánto margen de tiempo tiene. Si esto lo complementas con un gestor de tareas como Asana, como Trello o ClickUp, alucinas. La, la tranquilidad que te da estar en un lanzamiento, no hay precio. Es decir, yo he hecho lanzamientos de, de estrés, de ir con la lengua afuera y de verdad que por mucho dinero que se pueda facturar, no merece la pena. No merece la pena. Pero es súper importante, yo he dedicado muchísimo tiempo a aprender joder, cómo gestionar esto, cómo, cómo, cómo prepararlo, cómo hacer realmente posible el hecho de facturar bastante dinero, pero sin tener ese estrés. Y la cosa primordial es tener un calendario. ¿vale? Este calendario lo tendrán los alumnos de la incubadora de lanzamientos con todas las tareas que, que se deben hacer en función del tipo de, de estrategia de marketing que se vaya a utilizar. Que si todavía no estás o no te has apuntado a la lista de espera del incubador de lanzamientos. Tienes ahí abajo un enlace para que te puedas apuntar a la lista de espera y que seas una de las primeras personas en enterarte de cuándo abramos las inscripciones. Ahora sí que sí, vamos con la landing page. Cuando las personas, pues a través de las redes sociales o de la publicidad, que hacíamos publicidad en Facebook y en Google, lo que más nos funcionó fue... Facebook nos salía el coste por, por lead, es decir, por, porque un cliente se registrase a 2,99 más o menos. Cuando las personas... Hacían clic en ese anuncio y van hasta el landing page. Así que vamos a analizarlas paso por paso. Lo primero, tocábamos el dolor aquí arriba. Oye, ¿no estás teniendo los ingresos que te gustaría en tu negocio? Aquí de una, de una forma lo que estamos haciendo, lo que estamos intentando decir, es tocar el dolor e identificar al avatar. Si te das cuenta, ya le hablamos directamente de tu negocio. Es decir, no es alguien que esté empezando a emprender, es alguien que ya tiene un negocio. De esta forma excluimos a todos esos aspirantes, a emprendedores. Y vamos directamente a emprendedores o empresarios. Y además le tocamos directamente el dolor porque, joder, ¿quién? O sea, ¿quién no tiene los ingresos que le gustaría? Por pues la gran mayoría, porque todos quieren más ingresos. Entonces tocamos ese problema. Lo primero, como siempre, la promesa. Multiplica por cinco específico las ventas de tu negocio a través de internet en tres meses. Es decir, una promesa específica con tiempo y hablando sobre cuál es el, el mayor deseo de estas personas, que es, joder, pues multiplicar las ventas porque así pues, tendrán más ingresos. Y rompemos la objeción de, aunque partas desde el más absoluto cero. ¿Por qué? Porque hay mucha gente de estos empresarios o de estos emprendedores que están en el offline. Juan tiene muchísima autoridad, es un crack en cuanto al marketing digital, referente número uno, pero... Hay mucha gente que está en el offline, que todavía no estaba metido al online. Entonces, por eso pusimos, aunque partas desde el más absoluto cero. y hacemos el llamado a la acción. Introduce aquí tu email para reservar tu plaza gratuita. Introduce tu nombre, introduce tu email. Aquí un vídeo explicativo. Bienvenido y enhorabuena por haber llegado a esta página. Le damos la bienvenida, la enhorabuena. Además, le ponemos subtítulos súper importante. Porque hay mucha gente que va a estar en el autobús, va a estar en el metro, se va a registrar y no va a poder escuchar el vídeo. Entonces, pone subtítulos para que puedan seguir el vídeo. Le recordamos aquí una vez más la fecha. ¿Cuándo va a ser? ¿Cuándo va a ser? ¿Voy a poder? ¿Voy a, ¿No voy a poder? Ah, vale. El martes 7 de septiembre a las 7 horas de España. Solo fuimos a por gente de España. Por eso no se habla de hora de México ni hora de Colombia porque simplemente era para hora de España. Aquí volvemos a lo mismo, debajo del botón, para que sientan la seguridad. Oye, que es 100% gratis y es 100% online. Entonces dice, ah, vale, sí. es gratis, es online, no voy a perder nada, desbloqueo mi plaza gratuita. Súper importante esto, no, no es registrarte o no es, eh, no es desbloquear. Es como, wow, voy a, voy a desbloquear esto, voy a descubrir. Son palabras estratégicas. Bien, ¿para quién es esto? Pues le decimos, oye. Esta clase gratuita, además lo marcamos, es para emprendedores y dueños de negocio que quieren escalar su negocio y poder disfrutar de su tiempo haciendo lo que les gusta. Sí, todos quieren escalar su negocio y ganar más dinero, pero lo que realmente quieren es disfrutar de ese tiempo haciendo lo que les gusta. Es el beneficio, el beneficio, lo que siempre hablamos. Apariciones en medios, aquí Juan, bueno, pues es... <ríe> en la sexta, la vanguardia, el mundo, Forbes, un montón de cosas. Google, entonces, bueno, pues... Creamos la autoridad con, con esos logos. Te resulta familiar estas situaciones y volvemos otra vez a identificar ese avatar y tocar su dolor. Oye, sientes que no tienes los ingresos que te gustaría con tu negocio y eso te genera una sensación de frustración. Siempre hablamos de, de sensaciones, de cómo se siente. Por ejemplo, ya vendes servicios pero tus ingresos son inestables y eso te genera estrés. Sientes que no llegas a todo como si te fa te faltas el tiempo en tu día porque sabes que si dejas de trabajar, dejas de ganar dinero. Todo esto viene del estudio previo al avatar. Nosotros tenemos una hoja específica con bueno, pues una serie de preguntas estratégicas para analizar a la perfección quién es nuestro avatar. Esta hoja la compartiré con los alumnos de la incubadora de lanzamientos que abriremos plazas en febrero del 2022 y que tienes el link ahí abajo para registrarte a la lista de espera. En este programa te enseñaré la habilidad, literalmente, para que puedas lanzar programas, tus programas o programas para otro. De esta forma podrás estar generando ingresos desde tu casa o desde cualquier parte del mundo. Pero ahora estamos aquí, estamos con Juan analizando su lanzamiento y cómo se facturaron esos 30.000 euros. En este taller descubrirás cómo salir de estas situaciones tan comunes y también encontrarás herramientas que te permitirán ahorrar tiempo y dinero en tu negocio. Oye, esos problemas que tienes vas a encontrar la solución y además te voy a dar herramientas para ahorrar tiempo y dinero. Registrarme gratis. Oye, ¿pero quién imparte este taller gratuito? Juan Merodio. Y aquí elevamos su autoridad. 15 años emprendiendo. Ha formado más de 15.000 alumnos. Forbes eh, Best Influencer en 2019 y 2020 Top 10 Influencer en LinkedIn según la revista Entrepreneur Si te das cuenta, seleccionamos aquí o ponemos en negrita Todos los elementos que elevan su autoridad Súper, súper importante esta, esta, esta parte es vital para gente que no conoce a Juan Que lea esto y diga, hostia puta, si es que el tío claro, ha aparecido en Forbes Entrepreneur Lleva más de 15 años emprendiendo, ha formado a más de 15.000 alumnos Esta es la persona esto es lo que van, lo que aprenderán, oye, si te registras ahora, aprenderás tan, tan, tan. Súper importante esta, esta palabra, que o sea, realmente da igual si se registra ahora o dentro de dos días, siempre que esté en el plazo, va a recibir lo mismo. Pero el ponerle ahora es como, hostias, es que si, si es ahora, voy a llevarme esto. De forma subconsciente le decimos, oye, que tiene que ser ahora. Tú y tu negocio, os merecéis esta oportunidad. Siempre hablamos de oportunidad. La persona tiene que ver una oportunidad aquí. Si no no, no, no se va a registrar, no va a comprar nada. Tiene que ver con, que es una oportunidad. Entonces, cuando se registran, irán a esta página. ¿Vale? De hecho, es como paso 2 de 3. No abandones esta página sin antes confirmar tu entrada. Te salta el pop-up porque lo que queremos es que compren este Apple, Que viva la experiencia VIP. Son 47 euros y se le enviaba el libro de Juan a casa, además un libro bestseller, etcétera aquí, bueno, volvemos un poco a lo mismo, es un vídeo de Juan donde les invita ¿ves? espera, espera, espera este es un mensaje muy importante, lo que buscamos es que, bueno, pues se lleven la entrada VIP, ¿vale? aquí le hablamos de las ventajas que tendrá reservar la entrada VIP y todo lo que conseguirán bien ¿Qué pasa? Cuando la gente pulsa aquí, pues compraba, podía comprar la entrada VIP a 47 euros, aquí está, para el evento. Y si la gente no lo compraba, pues simplemente daba clic aquí, decía, no, yo quiero mi entrada estándar. Vale, pues esta es la entrada básica, sería como la tercera página. En esta entrada básica hay diferentes, diferentes cosas que son importantes resaltar. La primera, el tiempo que queda, ¿vale? Para crear esa sensación de anticipación, de hostias, algo viene... Algo grande, viene y queda este tiempo, ¿vale? Un, un, una cuenta atrás. Y este es el último paso que te queda, te explico cómo lograrlo en este vídeo. ¿Qué es lo que explica Juan aquí en este vídeo? Lo siguiente. Oye, bloquea las fechas en el calendario. Es un poco lo de siempre. Únete al grupo de Telegram y únete a la comunidad privada de Facebook. ¿Por qué? Porque aquí queríamos crear el sentimiento de comunidad y además... Cuando emitíamos esos directos diarios, también se emitían en Facebook. Entonces, nos ¿no interesaba que si la persona pues, no estaba en YouTube o lo que sea, estuviese en Facebook, porque así Facebook le notificaba, oye, Juan Merodio está en directo, accede a verle, haz clic aquí y ve a verle. Entonces, era súper importante que tuviésemos todas estas vías de contacto. Tenemos el email, el grupo de Telegram y el grupo de Facebook. ¿Vale? Bien, esa es la página de eh, gracias cuando la gente pues, compraba su entrada básica, es decir, pues, pues, pues, pues, gratuita, básicamente. Y aquí en el vídeo, si te das cuenta, siempre hacemos un llamado a oye, clic en el botón, le marcamos, oye, haz clic en el botón, toca ahí al botón para que empiece. Bien, más cosas. La entrada VIP ya está confirmada. Entonces, aquí lo que hacíamos es, bueno, pues como ya habían comprado, esto es después de que compren este el libro de 47 euros. Aquí lo que hacíamos es formulario, danos los datos para enviarte el libro y los mismos. Es decir, queremos que siga lo mismo, el mismo proceso. Agenda tu fe, la agenda, bloquea tu, las fechas en el calendario, únete al grupo de Telegram y únete al grupo de Facebook. Este era el grupo de Telegram. Eh, este era el grupo de Facebook. vale. Aquí si te das cuenta, pues hacíamos los directos, compartíamos testimonios, ¿ves? etcétera. Lo utilizamos como otro canal más. Bien, algo importante y para mí es una de las de las cosas que más conversiones o que más nos ayudan a convertir. Y es que la gente se piensa que cuando alguien se registra a un webinar, lo dejan por ahí, el día del webinar les envían un par de emails o durante la semana y, y ya está. Y, y, y es la hostia y todo el mundo asiste al webinar. ¡No! Tienes que seguir alimentando. Tienes que estar constantemente, tu objetivo durante esos días, los días previos al, al, al taller, al webinar o a lo que quieras, es calentar al máximo a esa persona, a, a aparecer como si estuvieses en la sopa todo el día, todo el día, todo el día. ¿Por qué? Porque las mayores conversiones se van a producir en directo. Una persona que asista al directo, que sienta la emoción del directo, siempre va a tener más probabilidades de comprarte tu producto o tu servicio que alguien que lo ve después en el replay. Siempre ¿Por qué? Por la emoción Porque compramos por emoción Entonces nuestro objetivo es llevar al máximo Número de personas posible A ese taller ¿Cómo lo hicimos? Te comentaba eh, Directos, email, telegram Pero también utilizamos Publicidad Pagamos a la gente simplemente para avisarles de Oye, quedan tres días Oye, quedan dos días Y crearle esa sensación de anticipación De oye, que viene ya que ya está aquí. Te voy a enseñar ahora los creativos que utilizamos y también los creativos de captación, para que puedas replicarlos. Mira. Aquí, bueno, te enseño, te enseño un poco. Esto lo que hacíamos es personas que se habían registrado, pero no habían comprado la experiencia VIP. Les enviamos esta publicidad con el objetivo de que, adquisí, de que comprasen la entrada de 47 euros. Aquí están los anuncios. Los segmentamos por comunidades, es decir, gente que vivía en Barcelona, gente que vivía en Valencia, gente que vivía en Andalucía y así. ¿Cómo hicimos estos anuncios? Súper sencillos. Grabamos un anuncio general, ¿vale? Es decir, con lo, con lo mismo para todo y lo único que cambiábamos era el gancho. En el gancho decíamos algo así como, oye, si eres de Valencia y estás buscando eh, escalar las ventas de tu negocio, ya poníamos el general. Oye, si eres de Madrid y estás buscando escalar las ventas de tu negocio y el general... De esta forma, los anuncios iban mucho más segmentados y alguien que igual estaba en Valencia decía: Hostias, es que solo es para gente de Valencia. ¡Qué oportunidad! Hostias, es que estoy en Madrid y solo es para gente de Madrid. ¡Qué oportunidad! ¿Vale? Súper importante. También lo que te comentaba: tener los anuncios o pusimos anuncios de hype. Nosotros le llamamos anuncios de hype, que son simplemente la cara de Juan diciendo que llegan cuatro días, tres días, dos días, un día. Es mañana y es hoy anuncios, no hace falta dedicarles nada de presupuesto van a tráfico o alcance pero es súper importante para aumentar esa conversión porque lo que conseguirás es que más personas asistan al taller bien, seguimos aquí, más cositas una vez que damos el taller o que se realizó el taller, Juan en este caso fue quien, quien lo hizo Nosotros desde la agencia le proporcionamos todo, las diapositivas, la estructura, etc De hecho, los alumnos del incubador de lanzamientos tendrán ese webinar modelo a seguir Así que, insisto, regístrate, si todavía no te has registrado la lista de espera que lo tienes ahí debajo Pero bueno, esta fue la página para agendar la llamada Cosas importantes Lo primero, la promesa, oye ¿Te gustaría crecer tu negocio online de forma rentable y organizada en tres meses? Esta era la promesa del programa, del máster. ¿Y qué le hacíamos? Bueno, le dábamos motivos para acceder a la entrevista, para agendar la entrevista, le dábamos motivos. Oye, es que es gratis, es que saldrás de dudas, es que verás si esto es para ti. Y después Juan explicaba súper brevemente, 49 segundos, cómo agendar la entrevista. Esto es súper importante. No debes pasar por alto las, las habilidades de una persona. Es decir, mucha gente da por supuesto cosas y en internet no puede dar nada, por supuesto. Entonces, en 49 segundos Juan explicaba un poco cómo, cómo agendar la llamada, ¿vale? De ahí, ¿a dónde iban? Pues al checkout del máster, ¿vale? Bueno, iban, agendaban la llamada, hablaban con un closer y el closer, pues a través de, de, de las preguntas, etcétera, que si quieres y te suscribes, Clica el botón y suscríbete. Algún día te explico cómo hacer esas llamadas o cómo, cómo estructurar esas llamadas para, para cerrar ventas de productos o servicios. El closer lo que hacía al final es, bueno, pues ver si la persona le iba a sacar partido y en caso de que sí y la persona pues, estuviese de acuerdo con las condiciones, le enviaba el enlace a este checkout para que accediese, ¿vale? Este es el precio, 3.626 euros. Pero no era tan sencillo. A veces la gente necesita que estés ahí con ella, a veces la gente necesita más impactos. Entonces, lo que hacíamos, a pesar de tener publicidad activa, haciendo el retargeting, con las inscripciones abiertas, con, con, con un montón de cosas, lo que hacíamos es que, oye, ¿tienes dudas? ¿Hay algo lo que te pueda ayudar? Y hacíamos una campaña de publicidad únicamente a WhatsApp. Es decir, directamente a las personas que, que se habían registrado, les llevábamos a WhatsApp, oye... ¿Tienes dudas sobre el máster? No te preocupes. Habla por WhatsApp. Y de esta forma las personas... Bueno, WhatsApp tarda un minuto en, en hablar. Daban al botón y hablaban por WhatsApp. Oye, tengo esta duda. Oye, me pasa esto. Y una persona detrás del teléfono le ayudaba a resolver esta duda. Y ya lo último, para terminar. Esta era la página de ventas. Oye, Dani, pero si cerrabais por, si por llamada, ¿por qué poníais una página de venta? Porque hay gente muy emocional te va a reservar al principio la llamada es decir, en el taller, te, te, en cuanto que acabe el taller te va a reservar y hay otra gente que necesita verlo, que necesita palparlo, que necesita vale, a ver, 3 más 3 es 6 súper racional, entonces le, a estas personas les llevábamos a la página de ventas, a través de los emails y a través de la publicidad, y esta es la página de venta, fórmula pastor, problema, agitación solución Ta, ta, ta, ta, motivos para que... En fin Testimonios, testimonios No te voy a hablar mucho sobre esto Ya te lo he, te lo he enseñado en 20.000 ocasiones Tienes por ahí el enlace Alguna lista de reproducción De, de algún vídeo donde te lo haya enseñado Haz clic ahí y míralo Y esto fue un poco todo el lanzamiento en sí Así que, bueno Tres cosas súper importantes La primera, suscríbete si quieres seguir viendo... Lanzamientos como este, que te cuenta ahí como el detrás de escenas, que, que, que es lo que hay detrás de cada lanzamiento. Segundo, si tú eres un infoproductor que, pues, bien tiene cierta autoridad. O tiene una gran comunidad. Y le gustaría lanzar con, con nuestra agencia, con sé quién quiere ser Agency. Tienes ahí también abajo. Es como la caja de. de, de, de, de no sé, <ríe> la caja mágica, ¿no? Hay de todo. Aquí abajo en la, en la descripción. Tienes un enlace para que puedas agendar una llamada conmigo personalmente. Y vea tu caso y vea si realmente, bueno, pues encajamos para lanzar. Si por el contrario dices, joder, Dani, a mí esto me gustaría para lanzar, no sé, aprender esta habilidad, me gustaría para lanzar mi propio programa o el programa de otras personas y además cobrar por ello, me encantaría, lo que te invito es que vayas también allá abajo a la caja mágica. Y te registres a la lista de espera de incubadora de lanzamientos. Es un programa donde te voy a enseñar de pe a pa, es decir, desde cero, desde no tener ni idea sobre esto de marketing digital ni nada. Te voy a enseñar esta habilidad para que puedas lanzar tus propios programas o programas para otros. De esta forma podrás generar ingresos desde tu casa o desde cualquier parte del mundo. Y ahora sí que sí, te envío un fortísimo abrazo y nos vemos en el próximo episodio. ¡Chao!